Constitución Política de la República de Nicaragua. Título 7. Educación y cultura. Capítulo único. Música Artículo 128. El Estado protege el patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico, cultural y artístico de la nación. Música